...qué bonitas esas piezas, así como... ...son las primeras sí. que hace Picasso... ...después de haber regalado ruegas de otros... ...que son trozos son... de cerámica encontrado en, en la playa... Sí. ...devastada por las olas del sí, mar... Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. ...trozo de plato, y... aquí... Ch -ch -ch -ch. Sí, sí. grabadas por él y dibujadas... Es una ...qué actividad. sensibilidad, eh... Sí, claro. ...y esa pieza ahí es como puntida, ¿no?... ...sí... Ch -ch -ch -ch -ch. Bueno, usando eso con el sal, encontrando eso y convirtiendo en figuras de su propia mitología. Sí. Donde se cruza aquí parece arte primitivo, arte de harta de mira, de, de, de, de las cuevas sí, rupestres, porque estos peces, sí. personajes y formas, estos animales, o etc. Sea, bueno, por supuesto ya desde el principio del siglo XX he eh, ha mirado mucho el arte primitivo y el arte prehistórico mm. pero en esta cosa es una referencia directa a eso Totalmente. porque un trozo de hueso hueso de, de un de pescado veces, de un pescado claro. no sé qué sí. y donde está dibujando o grabando grabando, grabando es con un cuchillo gra ¿no? grabar es, es algo que tiene que ver con el o sea, primitiva, lo, ¿no? lo primitivo y lo activo pura, como sí. la gente de, en el campo que cuidan a... Pero son obras muy muy espontáneas también, son obras que, que, que hace en el momento y re, que regala súbito. Y que surgen de la forma de la propia piedra encontrada, Claro. ¿no? Lo que le inspira una cara o le inspira un, un dibujar... Un pez. Pero uh -huh. es exactamente lo mismo en las cuevas prehistóricas. Me acuerdo haber ido a Altamira y se, se ha leído muchas literaturas sobre eso, pero ah, y la, la contemporaneidad parece que está hecho ayer y durante muchos años no se pensaba que se había hecho entre tantos siglos, porque, pero se ha aprovechado y se sabe, pero cuando lo ves en real, de, de la forma de las paredes, de, de las poemas, para para el movimiento, para hacer la, la mimesis sí. La, sí. de Es lo que ocurre con esas, de, esas piezas, ¿no? totalmente, claro. ¿no? Claro. totalmente Por ejemplo, aquí también usa el hueco para hacer para y, entonces, para el Para formar ojo, parte del sí, dibujo. Nunca no, he estudiado mucho a fondo todo eso. ¿De, de quién eran estas? Ahí, para ¿De Bramar, supongo? Uh, ella era de Dora Mar, cuando murió en 97 fue en su casa esta pieza. Esta fue la pieza de, que regaló a Nuche Eloire, ah, la esposa de Paul Eloire. De, de de no. Y detrás se puede ver por Re Recordaré que hemos hecho aquí una ecuación por Eloire, porque son una amistad uh, increíble y son tan cercanos. Y sí. por supuesto Eloire con Nuche está muy cercano de Dora Mar y de... Pablo mm. Picasso, porque entramos en 36, cuando empieza a escribir poesía, como lo hemos visto, y empieza a hacer esta producción tan íntima de las poesías. Sí, porque son obras muy íntimas, por ejemplo, al revés de esta hay una palabra por Claude y eso es otra característica Delica. de estas ah, obras sí. que son muy íntimas. Sí. En el catálogo es muy bonito de ver al revés, revés porque sí. está puesto, está hecho o por la amante o por, o por la, la, la, la mujer de su gran amigo, por ello, pero también por es dedicado, los niños, y dedicado a... Y se ve en la exposición en el paseo en el pas, muchas fotos donde se ve toda la familia Picasso y tienen todos colgantes hecho por Picasso sí. Eso, y, pero nunca había salido de de la intimidad, de los hijos, los nietos, los bisnietos de, de Picasso. Hay muchas obras que hemos descubierto gracias a la familia Picasso. ¿Y ese collar de ahí tan espectacular? Este tiene es que una historia muy, muy buena. ¿Cuál es la historia? Señora? Porque es alucinante. Sí, la historia es que primero es un collar realizado a cuatro manos con Françoise Gillot, uh -huh. que era su compañera en los, en los años 40, y el colgón de principal es un búho. Super contemporáneo. Y la cosa, pues se puede hablar mucho de eso porque es una contemporaneidad, es un poco loco, hecho a cuatro... No hay que recordar que Françoise, sigue viva con 98 años, es una pintora, sí. es un artista, entonces es una obra a cuatro manos o a dos manos. Y esta cosa del siglo XX es muy importante, no hablo de los talleres de los artistas como Rubens y todo el conocimiento, que había un grupo de artistas, pero... El hecho de hacer obras colectivas es una tradición también del arte del siglo XX. Hay muchos artistas que han compartido una como práctica esposa, ¿no? como, como juegos. Tiene algo que ver con, como con el y juego, esposa. sí. No, sí. es su esposa o los, los de Cobra y hay muchos sí. artistas, Koninsky, etcétera, claro, claro. que han hecho obras colectivas en el trabajo de los juegos surrealistas, que son uh -huh. juegos colectivos. Diciendo eso, hay, hay que recordar la etimología latina de joyas, del objeto joya, pero es también en francés la joie, la alegría y el juego. Hay todo eso dentro de la palabra joyas. Quiero decir que esta expresión tiene este aspecto lúdico, usted ha escrito joyeux, alegre, porque no solamente es la intimidad de la vida del artista, pero es también... El placer, ¿no? el placer de, también de, de, compartir. de compartir y de regalar. ¿no? De regalar. Para acabar con estas primeras sombras que hace Picasso, que son esculturas, porque por fin Canvailler, Brassa y Fotografía, Dora eso y están reposidos en el libro de sobre las esculturas de Picasso en 47 y 48. Pero... Eh, cuando empezó esta producción en 1936, a partir de objetos encontrados en la playa, en los purgas, con las purgas en el rasco etc. Yo pensaba, ese año que André Breton escribe "Toute et pav, a la porte de nos mains, est un de nuestro désir". En español, cualquier pecio al alcance de nuestras manos ha de ser considerado como un precipitado de nuestro deseo. Eso es una magnífica definición del uso del encuentro de un objeto encontrado para hacer una creación nueva y eso estamos dentro de la tradición de algo que hizo la, la revolución del cubismo que hizo george Durac y picasso con los papi y los primeros assemblages que han tenido una fortuna una influencia tan enorme en el siglo XX estamos dentro de esta posteridad y esto es un assemblage Increíble. también sí. Sí, este también. collar es un assemblage es un collage, sí, claro. Es una pieza tan vibrante. Sí. Chus, como creador de Royas <coughs> hablaremos después de la colaboración también con artistas muy reconocidos eh, de la historia del arte del siglo XX o XXI. ¿Cuál es tu primera experiencia? Porque, como es un mundo muy poco conocido, se sabe se conoce a través de las fotos de la familia de, de, de Picasso, pero nunca se ha hecho ninguna exposición, pero se ha visto algunas ediciones de Picasso. ¿Cuál es tu relación como ejemplo, creador con las uh, creaciones de joyas de Picasso? Sí, a mí lo que siempre me recordado desde muy jovencito, viendo toda la obra de Picasso, fue cuando Picasso. ...hacía sus grabados... ...y cuando Picasso hacía sus pinturas... ...cuando me di cuenta... ...que cómo adornaba a las mujeres... ...en los grabados... Pues ...son más mujeres de la vida... ...llenas de collares, de relojes... ...en cambio... ...en la pintura... ...a sus mujeres... ...siempre como les ponía un sombrerito... ...o un reloj... ...una cosa más tranquila... ...y eso fue como yo entré dentro del mundo... ...de la joyería... o no, de las joyas realizadas por Picasso, a través de sus grabados okay. y a través de sus pinturas. Cuando yo era muy joven, yo soy de Barcelona, y lógicamente pues, conocía este museo y Picasso, pues, de pequeño, es un referente importante. Y así fue como yo entré en las joyas de Picasso a través de su pintura y de sus y grabados. Sus grabados. Mm. Lo que hemos querido destacar también mm. en esta exposición. ¿Y el, el humo ahí dentro? ¿Qué es la historia? ¿Él? Luis hímoso. El búho, sí. la lechuza, la historia, bueno, okay. es, hace, es? Eco, hace eco a un acontecimiento mm, sí, sí. personal uh, que ellos, François y Picasso, han acogido a una lechuza herida al lado de su casa en Valois. En una ventanita. Sí, pero también es un, da, hace eco a su obra en el mismo periodo cuando Picasso hace... ...búhos en bronce... ...esculturas oh, de, sí. de búhos en bronce... Maravilloso. Hay un ...¿porque hay un grabadito ahí o no?... ...o es sí. forma parte de la propia pieza... No, no, ...de cerámica... Él, ...parece que ellos han grabado Intentaron. las alas... Ah, sí, porque parecen como dos alas... Sí. ...y a lo mejor la parte blanca... ...son como los ojos de la sí. lechuza ¿no?... ...se ven un poco sí. los y huecos para los... Uh -huh. Sí, es para espectacular. sí. sí es es espectacular... ...y aquí es espectacular. lo vemos... Uh, ...al cuello de... François. Françoise est con esta magnífica foto de Robert Capa, el gran fotógrafo de la guerra civil española, y se ve a uh, uh, su sobrino Xavier Vilato, y, y Picasso que está detrás de est la foto eh, de El maestro, la maestra, es más, Françoise, y Picasso, oui, oui, sí, sí, sí, sí. la humildad de Picasso detrás de su esposa, Françoise. Hein.